Y sí que me gustaría hacer mención a, al problema que ya se abordó en el Pleno referente a, a las oposiciones, que ahora ha surgido también otro amaño de oposiciones habidas en el área de informática en el año 2018 y que del que no, nosotros no tuvimos ningún conocimiento porque los sindicatos no nos trasladaron ninguna denuncia al respecto. Pero sí que tiene mucho que ver con... ...con la inacción de, de este Gobierno, que desde hace, desde hace más de dos meses sabía, sabía de ello. El, el consejero Mendoza igualmente tenía conocimiento hace unas semanas... ...pero curiosamente lo que, hemos, lo que vimos en el Pleno fue lamentable... ¿no? ...en cuanto a ese, a ese no querer abrir un, un expediente de información reservada... ...que es lo que de alguna forma aseguraba que con imparcialidad... ...se abordara una rápida y urgente solución a este problema, ¿no? no puede estarse mareando la pérdida en un tema tan grave como este, en el que se apuntan a indicios de delito. que Igual, igual esa información reservada debería terminar en la, en la Fiscalía, pero más de dos meses desde que se conocía este hecho y no haber actuado de una forma urgente y diligente, es una forma también de, de, bueno, de, de, de que nos hace ver de alguna forma, como este Gobierno del Partido Popular, la calidad de la prestación de los servicios públicos y la vigilancia para que, esto, para que la Administración pública cumpla con sus funciones, pues parece que tampoco le preocupa en exceso, ¿no? Entonces, hemos pedido urgentemente que se abran esos expedientes de información reservada, que no se deje que sean recursos humanos los que resuelvan un tema en los que, en los que es complicado, ¿no? el que hagan una autoinvestigación, sino que tenga que ser a manos de gente independiente y neutral del propio Ayuntamiento, ¿no? Yo entiendo que se tiene que abrir o bien un expediente para cada una de las oposiciones, porque serían dos, dos investigaciones separadas, pero, pero es tan fácil como nombrar a un instructor y que vaya recogiendo las pruebas relativas a esto, que, es decir, que al fin y al cabo es en recursos humanos donde tiene que ser localizada la persona personas que han urdido esta, esta trama y este amaño de, de las oposiciones, ¿no? con lo cual no, no debería ser nada complicado. Este tema debería estar ya, se debería ya saber casi el resultado de las investigaciones realizadas de forma interna, ¿no? Pero por eso queríamos asegurar que el procedimiento fuera lo más neutral, imparcial y, y también garantista posible, ¿no?